Hola. Vamos a buscar palabras de un número determinado de letras, en Word, usando caracteres como DIN. Copia este patrón de la descripción del vídeo. Ve a inicio y luego a reemplazar. Pega a lo que copiamos. Probaremos con 6 letras, por eso voy a cambiar el 4 por el 6. Marca la casilla usar caracteres como DIN.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 Estoy seguro que ya sabes cómo funciona esto, si tienes alguna duda, pregunta. Muchas gracias por la visita.